Hoy, bailamos en casa, primines. Ahora continuaremos con la marcha también, tenla muy en cuenta, después de los comerciales. muy importante la hidratación. Gracias por vernos y hasta un próximo video. Próximamente, eh, el estilo de bachata, no te lo pierdas.